Marco Hernández ya se integra a los Tigres del Licey en los entrenamientos desde Boca Chica. Marco, ya estás aquí después de tu temporada de Liga Menor con los Medias Rojas de Boston. Lo primero que vemos de ti es que estás un poco más fuerte y todo lo demás. ¿Cambiaste tu físico para estar más preparado para el Béisbol Invernal Dominicano, Marco? Oh, bueno, cogí unas cuantas libras ahí, pero, ¿sabes? Estamos aquí en los entrenamientos a ponernos en chase rápido y tratar de ponernos ready rápido para cuando empiece la temporada. Tuviste una actuación muy destacada el año pasado con los Tigres del Liceo y también tuviste una aparición limitada, no estuviste en la temporada completa. Este año será igual, vas a estar limitado con relación a tus apariciones aquí en la Liga. No, o sea, el año pasado no, eh, nada más jugué un mes, de noviembre, o sea, y yo, yo estoy ahora en otro equipo y no hasta donde llegue. O sea, hasta donde lleguen los Tigres del Liceo podemos contar contigo. No va a ser limitado como el año pasado. Claro, ojalá y que me deje jugar hasta la final, porque eso es lo que se quiere, llegar a la final. ¿Cómo te fue después de, de, de, actu de actuar aquí en la Liga Dominicana? O sea, tú, ¿cómo viste tu mejoría como jugador? ¿Te entiendes qué te sirvió para el desarrollo, jugar aquí? Sí, tú sabes que esta es una liga, una liga fuerte, jugar, o sea, y tú juegas aquí, y ya tú vas con más experiencia, jugar a Estados Unidos, y, saben Liga más avanzada. Y tú juegas aquí y tú vas con mejor preparación Es decir que tú le recomiendas a todos esos muchachos jóvenes Que terminan su temporada temprano Que si quieren mejorar alguna de esas características del juego Jueguen aquí, ¿verdad? Claro, que sí, si sí, tienen chance de jugar aquí, que jueguen que, que ayuda mucho y tú mejoras mucho aquí en esta liga Bueno, pues dale un mensajito a toda la gente del Licey TV A todos los liceístas, a la fanaticada en general Que espera que tengas tan buen año como el pasado con los Tigres, bueno, Marco Estamos metidos de temprano aquí para hacer el trabajo Desde el primer día Seguimos con más de ICTV.